Me parece que Radio Teocelo tiene diferentes impactos en la comunidad. Uno es que Radio Teocelo entretiene. Otro es que Radio Teocelo informa y otro que me parece que es muy importante es que Radio Teocelo le es útil a las personas. Y entonces encaja un poco en esto que los expertos llaman comunicación para el desarrollo, que quiere decir que Radio Teocelo como medio comunitario sirve para que tanto sus contenidos, su programa, su línea, sus informativos empoderen a la ciudadanía. Eh, y entonces es un medio que Fomenta la participación, fomenta la reflexión, fomenta eh, que las personas sean críticas de lo que está pasando y también que resuelva muchos problemas. Y, y les voy a poner un ejemplo. Eh... Cuando hay escasez de agua en teocelo, las personas que más lo padecen son las mujeres, porque son quienes están al cuidado de los hijos, de la comida, de la salud, del hogar, de las labores del hogar, que muchas de ellas se resuelven con el agua. Se termina el agua, no llega por varios días y lo que hacen las mujeres es organizarse para venir a Radio Teocelo, usar sus micrófonos, el espacio, y entonces exigirle a las autoridades a través de Radio Teocelo que resuelvan el problema. Y tiene un impacto mucho mayor que si hubieran ido a la misma presidencia a tratar de resolverlo. Entonces, creemos que, que Radio Teocelo eh, es todo esto, incluso para muchas personas es su reloj, es su compañera. Eh, y además de eso, les divierte, eh, les entretiene y es útil. Pues yo creo que la generalidad de del de impacto de estos programas es... Eh, intentar desde nuestras posibilidades como medio de comunicación eh. cambiar en la medida de lo posible algunas acciones que creemos que dañan al otro, a la otra, a los otros, a las otras ¿no? y entonces en esa medida eh, nuestra postura no es objetiva nuestra postura es absolutamente subjetiva porque por supuesto que tenemos una línea y tenemos una postura y nuestra postura siempre será darle voz a las personas agraviadas y a las personas más vulnerables y en esta medida las personas vulnerables son las mujeres por la desigualdad de género, los animales por la violencia contra los animales, los migrantes, las migrantes por todos los abusos que se cometen hacia, hacia estas personas, las indígenas, los indígenas, y entonces todas las personas que, que, creamos, que creemos que están siendo violentadas en sus derechos fundamentales, agraviadas, pues son eh, aquellas a las que les damos eh, toda la importancia en nuestra programación y el mensaje que queremos enviar a través de todos estos programas, pues es un respeto hacia las demás personas.